Ah, la familia vino aquí anoche y se nos tiró, tiró varios tiros ahí. Eh, anoche? Sí, anoche, como a las 10 por ahí o las 11 de la noche. alguna No, no. No pudimos identificar quién era, ellos salieron huyendo. Ah, que no, nosotros no queremos problemas con ellos, pero que tampoco vamos a dejar que nos maten aquí. No lo motivo, no, quizás motivo por, el... quizás por la muerte de, de, de, ¿De su, hijo, de de su, su hijo, que tampoco nosotros, eh, nosotros tengamos que ver nada con eso, no, porque a los no, familiares, no, que no, son... Que que Diciéndonos eh, que, que, ¿sí? que ellos van a matar a uno de nosotros, que van a venir a matarnos, que algún familiar tiene que pagar por lo que hizo nuestro hermano.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 Dicen que nosotros tenemos a nuestro hermano escondido, nadie, nadie. Va a poner en peligro una familia entera, donde al niño, donde al padre, donde al hermano, por una sola persona. Nadie en este mundo va a arriesgar a la familia por lo que hizo mi hermano. Nosotros Entonces, no somos así. ¿a qué hora ocurrió eso? Eso ocurrió a eso de las 10 a las 11 de la noche, por ahí. Entonces, ¿qué, ¿cómo se usted a, a ver a la oh, Imagínate, eh, atemorizado, o sea, atemorizado en un punto que que uno, por la vida de uno, lo que le pueda pasar a uno, le pueda pasar a cualquier vecino que esté por ahí, ¿no entiendes? ¿Cómo se impactó, la policía estuvo por aquí también investigando, se llevaron los, los caquillos, estuvieron por aquí, yo estuve allá la policía eh, poniendo las querellas, porque si algo, si algo no llega a pasar a cualquiera de nuestros familiares, ya nosotros se lo atribuimos responsabilizamos a la familia del fallecido, Familizamos a ellos porque nosotros hemos recibido amenaza de que van a matarnos, entonces ya ya ellos están como que dice cumpliendo su amenaza.